Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rosy Hoy quiero traerles esta bella propuesta Miren qué hermoso, miren Miren qué hermoso estos aretes Esta es una técnica muy repetida En cristales y mozasillas Y hoy vamos a hacer esta hermosa argolla y este, este botón lo tenemos hecho en nuestro canal, que así simplemente le voy a enseñar a hacer esta parte de aquí abajo, bueno chicas bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todas, bienvenidas sean bienvenidos y bienvenidos sean al canal, gracias a todas por suscribirse, regalarnos un like y continuar Apoyando nuestro hermoso canal de bisutería y aprendizaje Ya saben, no pueden seguir en todas las redes como El Rincón de Rosy Y regalarnos un like y activar la campanita de notificación Para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos Bien, los, los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete Miren Aquí ya yo tengo el botón como le dije anteriormente, ya está en nuestro, cana en nuestro canal y aquí arriba le vamos a dejar el link donde se pueden ingresar y hacer el botón bueno, tenemos mostacilla de la número 11 y cristales del número 4 recuerden, trabajen con los materiales de su preferencia y el color a elegir tenemos las pinzas, tijera. tenemos una base para arete de su preferencia y tenemos aguja e hilo bien la se para empezar a hacer este mozo arete la secuencia es una mozacilla mozacilla cristal mozacilla cristal silla cristal, miren. Esa va a ser nuestra primera secuencia. Pueden ver. Lo vamos a llevar hasta abajo, le vamos a lo vamos a repasar y vamos a hacer un nudito doble sin cortar el hilo. miren así tiene que quedar entonces vamos a hacer un nudo doble y así va a quedar miren entonces vamos a dejar ese pequeño nudito ahí y vamos a recorrer el cristal y lo vamos a parar en la musasilla Perdón esta es una técnica muy repetida que le voy a enseñar a hacer los primeros pasos y vamos a tomar vamos a trabajar con la mozacilla vamos a tomar 5 mozacillas miren dónde sale nuestro hilo y vamos a entrar a la siguiente mostacilla así de esta forma ven lo hacemos nuevamente cinco mozas Sale nuestro hilo de las mozas que tenemos abajo. Buscamos la otra mozasilla. Cortamos nuestro exceso de hilo. Y tomamos nuevamente 5 mozas y buscamos la musacilla siguiente y entramos a la musacilla y así tiene que quedar nuestro primer paso vamos a jalar nuestro hilo miren así queda nuestro primer paso Ahora vamos a recorrer las tres primeras mozasillas. Y nos vamos a quedar aquí. Bien, ahora vamos a trabajar con los cristales. con los cristales del número 4 recuerden que nuestro hilo estaba aquí y vamos a buscar la musasilla número 3 del grupito de 5 que pusimos y vamos a entrar en esa con el cristal otra vez tomando otro cristal buscando el grupito de 3 buscando la número 3 del grupito de 5 que pusimos anteriormente y vamos a la y vamos a ir alando ¿sí? Porque esto va a ser en forma de un cubo otra vez buscando la número 3 del grupito que pusimos anteriormente vamos a darla así para que ustedes puedan ver miren mira dónde sale mira donde sale mi hilo que sale de esta musacilla, silla entonces ya entramos con cuidado, acomodamos y alamos nuestro hilo. ¿Ven? A esto vamos a repasarlo. Lo vamos a repasar dos veces. Y cada vez que repasemos, por favor, alen su hilo, tensen su hilo un poco. Miren, lo que estoy haciendo ahora simplemente es repasando. ¿Ven? Miren cómo queda. Queda igual por ambos lados. Entonces, esto lo vamos a colocar en una de las mozasillas. Vamos a parar en una de las sillas cualquiera. Así, de esta forma. Así. Y las y esa secuencia se repite. Este es un trabajo o una una secuencia repetida que va a desde que inicia se repite hasta que termine. Tomando otra vez las cinco mosasilla y pasando de mozacilla a mozacilla, es una secuencia repetida. Repetimos el paso otra vez. siempre levantamos esta por si acaso se nos pierde miren entramos a la mozasilla que pusimos anteriormente entramos jalamos acomodando nuestra mozasilla para que la mosasilla no quede floja ni quede muy apretada otra vez entramos y no paramos en la mozasilla número 3 Inhalamos nuestro hilo y aquí comenzamos a colocar cristales del número 4 entramos por los picos de la número 3 del grupito de 5 lo voy a repetir una vez más adelantarlo ya que esta es una técnica repetida de secuencia repetida no vamos a hacer absolutamente nada que no hayamos hecho desde el principio siempre recuerden repasar y siempre recuerden hablar su hilo así, de esta forma ven, miren ya miren cómo se va viendo entonces volvemos, estamos parados en una mozasilla, lo voy a repetir esta vez para que ustedes lo puedan ver ya que vamos a adelantar nuestro video para que el video no se haga tan extenso tomando cinco mozasillas otra vez nuevamente entrando por las mozasillas Tomando cinco, buscamos, levantamos esta y buscamos aquí, ven, para que no se confunda. alamos y acomodamos nuestras musasillas y vamos a subir al grupito de tres no paramos la número tres y empezamos otra vez a colocar los cristales bueno chica como esta técnica como esta técnica es una técnica repetida yo voy a adelantar el video para que ustedes puedan ver cómo se coloca el botón, cómo se termina y cómo se cierra ya que, ya que es una técnica repetida como, como he repetido anteriormente que espero que ustedes la hagan recuerden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y activar la campanita de notificación recuerden que cada vez que ustedes hagan esto tienen que repasarlo, apretar y acomodar su musa Este es una, un arete muy bonito. Pueden hacerlo como pulsera también, o pueden hacerlo como dije para, para ponerle a una guaya o ponerle a una cadena. Bueno, aquí yo lo voy a dejar hasta aquí. Miren cómo está. Y lo vamos a adelantar para que ustedes vean la terminación, cómo se termina y cómo se coloca el botón, bien. Vamos a dejarlo hasta aquí, bien chicas miren ya hemos adelantado bastante, como ustedes pueden ver, miren, para terminar me faltarían dos, entonces vamos a seguir terminando. es lo que le comenté de anteriormente que es una técnica repetida y como es una técnica repetida que lo que podemos hacer es aprender nuestro los primeros pasos y continuar solas recuerden que tienen que rematar rematen por favor para que si se le acaba su hilo o tienen que desbaratar algún punto no se desbarate su trabajo por completo así aseguran su trabajo miren estoy buscando la número 3 entonces vamos a medir esto todo depende todo depende del tamaño que ustedes lo quieran hacer en mi ocasión yo lo hice yo hice este de 5 pulgadas y ese está y ese también miren aquí donde yo tengo otro siempre me gusta siempre me gusta hacerlo los dos eh, los dos y que queden así para yo medirlo miren aquí donde está miren para que nunca me quede uno más grande que el otro miren a este todavía que tenemos aquí este ya está listo y este todavía le falta una sola parte por terminar le falta una sola secuencia de las repetidas entonces vamos a terminar con este para que los dos estén del mismo tamaño le voy a mostrar ahora con un centímetro Recuerden que tomamos 5 mozasillas y trabajamos de mozasilla a mozasilla. Acomode su mozasilla. Esta es nuestra última secuencia. Tomamos los... Tomamos los cristales, buscamos la número 3, así de esta forma. Alamos nuestro hilo. Aquí, lo que yo voy a hacer es entrar al cristal y me voy a detener aquí y voy a hacer un pequeño remate aquí sin que hablando despacio para que su hilo no se enrede porque vamos a seguir necesitando este hilo todavía no hemos terminado entonces como le dije anteriormente ahora sí yo voy a medir y me voy a asegurar de que las partes estén estén los dos del mismo tamaño ven están los dos del mismo tamaño y voy a tomar mi centímetro y vamos a ponerlo aquí miren está en el número 1 y tienen 5 pulgadas ven, tienen 5 cinco, tienen cinco pulgadas de largo, se pueden ver. Y el otro que tenemos aquí, que también lo estábamos terminando, también tiene las 5 pulgadas de largo. Okay. ¿Ven? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, vamos a poner este para acá, mostrarle cómo vamos a cerrarlo aquí quiero que presten atención yo lo voy a acercar bien a la cámara miren me vamos a entrar en unos de los picos de las mosasías de la número 3 lo vamos a colocar ahí bien estamos ahí verdad entonces vamos a hacer esto ¿Ven? pueden ver para esto yo voy a utilizar tres mozasillas de la número 11 miren este es vamos a ver si ustedes lo pueden ver y lo voy a aplicar despacio y bien de aquí sale mi hilo de esa mozasilla verdad entonces tengo que entrar a esta mozasilla que me queda de frente es igual vamos a trabajar con las mozasillas miren, entramos a esta moza silla que me queda de frente acomodo mi hilo para que no se me enrede y voy a hacer esto pueden ver ahora sin apretar mucho para que no se nuestro trabajo no se dañe voy a buscar Estoy, mi hilo sale de ese pico de esa mozasilla, ¿verdad? Voy a buscar este pico, o sea esta que está aquí de la número 3 y voy a tomar tres mozasillas Ven, en vez de entrar así de este lado se va a entrar del lado contrario. Ven, ¿De ¿dónde sale el hilo? Si lo hacemos así se, no va a, no vamos a hacerlo bien entonces miren entramos de este lado acomodando nuestro hilo y nuestra moza ella van miren ellas se van a ir uniendo ven ven lo que le estoy diciendo ya se van uniendo, ahora estoy tratando de hacerlo todo lo posible para que ustedes lo puedan ver todavía está flojo porque no he apretado, ahora de este pico miren, del grupito de las 5 estamos trabajando simplemente con los picos de monzacillas número 3 voy a tomar otra vez tres mozasillas y en vez de entrar así, vamos a entrar así ven ahora giro, le voy a girar lento para que ustedes puedan ver miren el pico aquí donde está y donde sale mi hilo que es este pico voy a tomar la misma secuencia y voy a buscar mi moza silla número 3 la pueden ver ahora si se ve mucho mis manos es que quise hacerlo así para que ustedes lo puedan ver voy a dar despacio ahora otra vez, miren, nos quedan dos por terminar otra vez voy a buscar la misma secuencia miren mi sale de la mozasilla número 3 de aquí y voy a buscar el pico de la mozacilla que miren ahí dónde está miren. no leí no sé dónde está lo ven entonces voy a dar mi voy a dar mi hilo Y voy a girar. Miren. Aquí me queda solamente una sola secuencia. Yo espero que ustedes lo puedan ver. Lo que yo estoy haciendo. Miren. Yo estoy acercando un poco a la cámara. Y haciéndolo un poquito de zoom. Miren. Porque tenemos que entrar a esta. ¿Ven? Es la primera secuencia de tremosa silla que pusimos anterior que pusimos al principio miren ahí donde está pueden ver miren entonces te tomamos otra vez tremosa silla miren aquí ven esa es la primera secuencia la primera secuencia donde entramos contremos así al principio, recuerdan. Entonces, miren. Vamos a entrar de este lado. ¿Ven? Miren. que vamos a terminar. Alamos y miren cómo queda. ¿Ven? Queda exactamente igual. Estoy girándolo para que ustedes puedan verlo. Quedan los cristales encerrados con las mosas. sillas Ahora, a esto que ustedes hicieron aquí, o que hemos hecho aquí, tenemos que repasarlo. Entrando por los cristales, entrando, perdón, por las sillas que pusimos anteriormente. Y tenemos que repasarlo entrando por las sillas haciendo un recorrido por las sillas cristales ven, miren tómense su tiempo recórranlo porque esto es muy importante que quede bien apretadito que quede con una forma redonda miren como tiene que quedar recuerden de tomarse su tiempo para que puedan recorrer las mozasillas bueno chicas ya saben de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Bueno ya que yo he recorrido, me falta más pero vamos a ponerle el botón para que ustedes puedan ver cómo se pone el botón. Yo me voy a parar aquí me voy a detener en esta mosacina. en esas mozasillas y me voy a parar aquí en las sillas de aquí de este centro miren, en esa mozasilla de aquí aquí arriba y voy a tomar un cristal de número 4 si tienen cristales del número 3 por favor lo pueden hacer con cristales del número 3 miren tengo un cristal y voy a pasarme, miren mi botón donde está. Y voy a buscar estas, esos picos, miren. Yo voy a buscar este pico que está aquí. Y voy a hacer esto. Voy a entrar nuevamente al cristal. Recuerden esto y vamos a entrar del lado contrario de la silla de donde sale el hilo tienen que hacerlo despacio porque están trabajando con cristal hilo y tienen que repasarlos varias veces para que su hilo no rompa el cristal ¿verdad? entonces yo voy a hacer lo mismo otra vez pero ahora en vez de pasar, de repasarlo, me voy a dirigir hacia el otro extremo, o sea, aquí, de las sillas, y me voy a parar aquí en ese extremo, jalando despacio, ¿verdad? Voy a tomar otro cristal. El número 4, y voy a entrar por la misma mozacilla, por la misma mozacilla que entré anteriormente. Así, acomodo mi hilo, acomodo mi hilo, y miren cómo queda. Esto tenemos que repasarlo varias veces después que ustedes lo repasen suben al botón y repasen las mozas sillas que ustedes están trabajando ¿verdad? miren a esto tenemos que repasarlo varias veces yo en este caso siempre le pongo dos cristales en la parte de atrás también pero vamos a enseñarle. es el principio Miren, como recuerden que estamos trabajando con esa moza silla, lo que tienen es que entrar al botón y repasar, reforzar un poco también la moza La moza silla que sostiene ese botón. ¿sí? Así. Esto tenemos que repasarlo, ya saben, apretarlo, eh, trabajar despacio para que su cristal no les rompe el hilo y miren de verdad queda toda una belleza de verdad que sí ya en video anterior le he mostrado cómo se pone la cómo se le pone la parte de la parte de del enganche para el arete con el a6000 y espero que este vídeo le haya gustado que puedan hacerlo recuerden que esta es una técnica repetida que se repite desde, desde su inicio hasta que terminamos miren pero de verdad quedan muy bonito yo espero que ustedes me envíen sus fotos de sus creaciones gracias a todas esas chicas que se están haciendo miembro al canal gracias también a todas esas chicas que que nos escriben por bien y nos mandan sus, sus publicaciones de verdad mil gracias por el apoyo eh, ya saben suscríbanse compartan nuestros videos recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y nos regalan un like miren qué belleza de verdad mil gracias a todas eh, a las nuevas suscriptoras bienvenidas sean al canal recuerden que siempre le he hablado del truquito de la laca cuando termine pueden ponerle varios puntitos para que él también con el tiempo se mantenga su forma ya que trabajamos con hilo y el hilo con el tiempo tiende a, a expandirse un poco. Bueno chicas. Hasta aquí. Nos vemos pronto a una entrega más de Rincón de Rossi. De verdad, mil gracias a todas. Y nos vemos pronto hasta otra entrega. Se les quiere a todas. Bye.